Si queréis aprender a hacer vuestra propia mantequilla de cacahuete, no os perdáis esta deliciosa receta. Para hacer crema de cacahuetes necesitamos una taza de cacahuetes, estos son fritos con sal. Si los encontráis tostados hay que añadir 5 gramos de sal, media cuchara de té de aceite, a ser posible aceite de cacahuete, si no encontráis como es mi caso, podemos utilizar un aceite de girasol, media cuchara de té de aceite de girasol, y esto es un cuarto de cuchara de té de miel. Si tenéis una batidora tipo americana, esto se puede hacer en alrededor 5 minutos. La mía es más pequeña, por lo tanto voy poco a poco, pero con un poco de paciencia también consigo mi crema de cacahuete. Ahora simplemente me queda batida, que se va pegando a las paredes de la batidora, no pasa nada. Cogemos una cuchara y vamos separando. Aunque ahora os parezca que está muy seco, todos los frutos secos, al ir calentándose, van soltando su propio aceite, su propia grasa vegetal. Separamos bien de las paredes y del fondo y volvemos a batir fijaros como por aquí abajo ya empieza a aparecer una crema Solo hay que seguir batiendo un poco más. Paciencia. Y este es el resultado final. Nuestra crema de cacahuete casera.